Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy voy a hacer 5 minutos de brazo, 5 minutos de abdomen, un ejercicio così, ta ta ta ta, veloce, lo que tu tonifiques un po' el bicipite, aunque un po' el pectorale, anche Metas con el abdomen, così, un abdomen de revista, cosí con la, con la tartaruga, cual bollo que tú rayunga cueste objetivo. Si tú haces este ejercicio al menos dos vueltas a la semana y e le metes ejercicio cardio y e seis constantes, verás grandes resultados. Ok, no perdo tiempo. Vamos a iniciar con nuestro piegamento y piegamento y nuestro ejercicio para el abdomen. Cinco minutos voy a elaborar 20 segundos de trabajo de, de, de con 10 segundos de recupero. Faccio uno de brazo, uno de abdomen. Uno de brazo, uno de abdomen. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Prima de iniciar, que no manque la hidratación. Ah, eh, rico, sabroso puesto. No sé qué cosa es, pero un poco un sabor de arancha. Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Meto mi timer. 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti, non perdo tempo. 3 2 1 via. 4 Fammo a fare i piegamenti. 2 1 0 Piegamenti normali. Normale, guardo di fronte, guardo di fronte, dritto, dritto, dritto. Eccolo, sì. Dritto. Ok. Ok. Sì. Sí. Muévete. Pan. Perfetto. Perfetto. Perfetto, respira profondo. Concéntrate, concéntrate, Ok Andiamo Andiamo con el abdomen El abdomen abdomen abdomen Guarda Ok Si va Si va Uno oh Va Ok, perfetto. Andiamo, andiamo, andiamo. E <ride> andiamo, questa mi fanno morire. Andiamo, andiamo. Ok, vado la sua corta, corta. Ah. Ah. Abdomen, abdomen, abdomen, Addomen, abdomen, abdomen. Abdomen, abdomen. Abrazo. Tra. Tra. Tra. Tra. Brazo y abdomen. <ríe> Ay, continúa. Siente el ejercicio. Siente, siente, siente próximo próximo vamos a fallo estrecho estrecho estrecho estrecho estrecho estrecho estrechino guarda estretino guarda estrecho Vamos a fare plan, plan, plan, plan, plan, Ginocchio, no toca tierra. Ginocchio no debe tocar a tierra, Ginocchio. Ok. Uh. Vamos a fare piegamente normales y toco espalda, toco espalda, espalda contraria, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí. sí. okay. Si está! Si está! Si está! Va! Ok! Concentrate! Concentrate! Sí. Si. Uh. Si. Andiamo! Forza! Forza! la fai! Ce la fai! Ce la fai! Ok! ¿Cuál continúa? Corta, corta, corta. Vamos a por corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Ah, continúa. Sí, resiste. Ok. Perfecto. Va. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Ginocchio. Toca. Pie contrario. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. Ok. Ok voy a meterle uno de uno del trichipiti tricipiti tri de brazo guardate guardate la bala acá. piego salgo piego salgo piego salgo piego gomito salgo piego gomito salgo piego gomito salgo piego, piego uff uh, cuál continua vamos a hacer el plan invertita Plan invertita. Plan inversa. Plan inversa. Ahora acá. Glúteo su, glúteo su. vamos a hacer piegamente. tiro brazo avanti brazo avanti Normal, echando avanti avanti avanti avanti avanti avanti avanti, avanti. Uh. madre de dios Madre de Dios. Laterales, laterales, oblicuo. Oblicuo. Fermo, fermo li. ¿Cuál continúa? Piegamenti, piegamenti, piegamenti, toco ginocchio, toco piedi, guarda, toco piedi, guarda, toco, toco, toco, mano contraria, toca pie contrario, ta. Ta. Andiamo. Ok sigue sigue de lato lato lato lato uh. Uh. Ja. vamos andiamo soy un gladiatore tú no mola más tú no mola más 20 segundos 20 segundos uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. <tose> vamos a hacer isometría con el puño, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, isometría, cueste, fuerza de abdomen y de brazo Con las dos manos, toco las dos puntas de pie. Con las dos manos. Macho esto Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Vamos. Resiste. Vamos. No se firme más. ¡Sí! Ah. No. Trae un gladiador, ¡Ah! Trae un galo. Trae un, un galo. Ok. Ok. Andiamo, andiamo último de brazo, último de brazo, va, último de brazo, tra, salgo, piego, ta. nuevamente brazo, tra. salgo, piego, Ok. salgo, brazo, ta, piego, salgo, ta. Uh. abdomen Nosso abro, su, abro, su, abro, ah, ah, ah, ah, ah, no ah, no puedo más, no puedo más, he terminado, terminator, finito, finito, finito. Guarda, no tengo energía. Vamos, soy un gladiatore! si tú lo has hecho, soy un gladiatore! todo con este esfuerzo vendrá pagato. todo con este esfuerzo vendrá pagato. Si tú le metes, disciplina, constancia, va a cualquier objetivo en la vida, no solamente esportivo. Ah. <risas> gracias, gracias, veramente gracias, Brad. con el brazo que me fa mal aunque el pectoral. pero va bene seis tantos grandes seis tantos grandes, miles y miles y miles y miles gracias a todas las personas que guardan con este canal láchame tu comentario. ayúdame a crecer, piano, piano eh, Pablo, ¿porré un allenamento para la gamba? lo fachamos ¿porré un allenamento para trabajar fidanzato o fidanzata? cuela no me ocupo yo pero te puedo dar un consejo te puedo ayudar a crear buenos hábitos. Escríbeme en Free en YouTube. <ríe> Aunque en Instagram. Gracias de cuore. Pablo.